del día de hoy se llama Eni Peña pero Eni Peña es hija de un hermano mío una amigo sacana. nuestro sí. y, y, art y en artista pero, a veces porque lo vi cantando Roberto sí. Sí, No, estuvimos compartiendo un una, puro una maravilla y, y, y la una... rubia del cabaret ah, sí. eso es lo que le gusta señores está <risas> con nosotros Eni Peña Eni Peña es candidata para Miss Mundo Provincia Duarte este sí. certamen miren qué preciosidad de mujer este certamen es como una especie de eliminatoria, ¿verdad, Geguelo? Sí. Más o menos, para luego concursar al Miss Mundo Internacional. Así es. Correcto. Muy bien, vamos a saludarla. ¿Cómo estás, Eni? Un placer tenerte aquí, sobre todo, saberte parte de una familia y de un individuo que nosotros eh, queremos y adoramos mucho, como tu papá. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por compartir conmigo tu espacio. Este... Buenos días. Buen día. Mira, mis Duartianos. Qué bueno cuéntanos. saber que una joven eh, hija de uno de los nuestros está participando como candidata a Miss Mundo entre las bellezas dominicanas. Cuéntanos de la este provincia concurso. de Duarte. ¿Qué significa para, para ti? ¿Cuál es la proyección que tú tienes? ¿Cuál es la aspiración, lógicamente, de ganar el concurso? Y tiene así, de entrada, ¿verdad? Tiene. Muchas cualidades que se que puedes hacer, eh, salir ganado Bueno, el Miss Mundo en sí es una de las competencias más difíciles. Ajá. Digo más difíciles porque uno se pasa una semana completa en competencias y es más belleza con propósito, es más para ayudar, es más para la gente, es más para nuestra gente. Y eso en realidad es el mensaje que a mí me atrajo a, a interesarme a, en, en el concurso. Pero háblame de ti. ¿Esa inclinación a, a... eres modelo o simplemente te han motivado para que seas eh, nuestra belleza Duarte ante ese certamen? Bueno, si de profesión soy modelo internacional, este, ya luego esta nueva faceta, como Miss, eh, Dios me puso la oportunidad y por supuesto que sí. Este, ¿Qué más que yo sentirme orgullosa de representar a mi gente, el lugar que me vio a mí crecer, que aunque uno salga del país, uno siempre tiene que volver a su nido. Así y este es mi nido, y pues es. bueno. aquí estoy feliz. Pero tengo entendido que además de modelo profesional, eres, tienes una profesión también. Por supuesto en, que en sí. Otra área. ¿Cuál es? Este, yo estudié periodismo y mercadeo. Okay. Ah, muy bien. Sí. Entonces eres periodista y. mercadóloga. Y, y mercadóloga. Correcto. Bueno, co co colegas. Ajá. En una parte de mi, de mi quehacer. También soy abogado y, y, y la primera es mercadotecnia. Igual que mi papá. Sí, fíjate una cosa. Entonces aquí estás promocionando tu participación e iniciaste en de mañana en este nuestro espacio. Exacto. Ayer fue que me, me hicieron la entrega de la banda oficial. Eh, hoy desperté y como que ahí fue que me dio todo de que wow, ya es en serio, ya, ya empieza la competencia, aunque la competencia en realidad ya em empieza desde, desde, desde, un, desde que uno es pequeño, porque uno va formándose para sus metas en el futuro. Y pues, nada, estamos la, aquí a dar lo mejor de nosotros. La, eh, la quiero idea. que mi pueblo me apoye, sí. todo aquel que puede identificarse conmigo. Este, sea bien ¿De bien qué bien. manera nos podemos identificar contigo? Bueno, ya yo lo tienes, que quiero... Mi Mundo Duarte, o algo así. Diga usted. <ríe> Tiene tú hasta... Do, mi Mundo Duarte. <ríe> bueno, este... Yo quiero que la gente se identifique conmigo como... ejemplo a seguir. Ejemplo de una joven que, a pesar de que se fue a, a temprana edad, quiso seguir con su cultura. Y donde sea que yo vaya, yo llevo mi cultura. Yeah. Ser Duartiana, ser Franco Macorizana, ser Dominicana, va conmigo donde sea. En la China, en Japón, en todas, como en mi carrera, como dije que soy modelo, eh, en mi carrera me ha acompañado donde sea y eso es lo que a mí me llena. ¿Cuándo se va a celebrar el concurso? Si va a ser abierto al público, si va a ser a través de medios digitales o medios televisivos, ¿cómo va a ser todo esto? Bueno, eh, la noche final va a ser septiembre 4 en Punta Cana. Okay. Okay. Este, y sí va a ser televisado. Todavía no sé en qué canales van a estar. Sí. Este, Pero eso, sí, esa es información que ya yo voy a ir subiendo en mi ¿Cómo? página para que todos puedan... ¿Puedes decir ahora mismo dónde son tus redes? Ah, pues claro que sí. Este, En Instagram me pueden encontrar como Emmy Peña rayita abajo, y en Facebook como sí, emipeña también. No, producción nos coloca... Eh, eso... Va, vamos a ver, eh, tú, eh, eh, eh, o ¿Emi o e Emi? Emi, E-M-M-Y. Ah, ok, no es doble N como está pues tú eres aquí, del M. hermano de... No, no, Emi, Emi. <risa> Emi, así, ah, vamos a ver. mi Peña, todo pegado. Sí, peña correcto. Todo, ok, mi Peña, ahora ella está dando sus redes sociales. Sí. mi Peña, todo pegado, rayita abajo, a... Eh, no, no. Eso es solo eso. Emi Peña y Rayita Peña, bajo. ya. Ah, Ahí sí. tú la consigues. Ok. Correcto. Bien, cómo no. De esa manera, entonces, darte el apoyo, ¿verdad? Claro que sí, porque este logro no es mío. Este va a ser un logro para todos nosotros. Fue. Esta banda es el privilegio y el sinónimo de, de un trabajo que vamos a hacer todos. Yo necesito de su apoyo y necesito que ustedes estén conmigo para traer esa corona a Duarte. ¿Cómo no? Qué bien. Emi, fuera parte del concursar como tal, la. La circunstancia ¿no? de ser la representante nuestra, ¿implica además alguna labor social marginal, digamos, al concurso? Claro que sí, esa es mi parte favorita del concurso. Ajá, como dije, eso, eh, mis mundos se basan en belleza con propósito y cada Exacto. una de las candidatas está supuesta a, a, esco a acoger una causa y abogar por ella. Mi causa eh, es algo muy personal para mí, se, se llama Quiéreme Como Soy y trabaja con niños de síndrome de Down magnífico magnífico, sí, magnífico. Sí, Importante. Sí. sobre todo que hay que empoderar a la gente del significado de esa de esa condición porque ni siquiera Correcto. se puede ver como una enfermedad es una condición claro que sí. eh, el síndrome de Down eh, yo pienso que los padres que tienen niños con esa condición son muy felices Sí, no y no solamente eso los verdaderos especiales son los padres porque poderlos criar sí. eh, eh, sin trauma, sin, traumas, sin es una, es, una hay que ser un gran padre para mira, eso. Mira, yo reconozco que los padres, tú tienes razón, porque mi, mira hay mucho, mucho, mucha, <risas> muchas familias que con mucha anterioridad que no se conocían las condiciones de estos niños especiales y le tildaban de otra cosa, uh -huh. lo marginaban, casi ni lo presentaban. Hoy día se tiene mucho conocimiento y al contrario, son muy amorosos, tienen muchas capacidades que se aprovechan. Y lo que dijo Amado es lo fundamental. Padres que se han empoderado de la realidad de sus hijos y lo han hecho vivir en armonía con claro. la sociedad, sí. que es. antes los rechazaba Pero yo te felicito si eso es tu tema. Sí, muchísimas gracias. En realidad... Eh, digo que es personal porque yo tengo un tío que tiene síndrome de Down, okay. entonces para mí es un honor poder eh, enseñarle a la gente y educarlos sobre esta condición que en realidad somos nosotros los que los limitamos eh, y, y en lo personal le puedo decir que yo llegué a conocer el verdadero significado del amor por, por mi tío. Enny eh, eh, me encanta tu seguridad, verdad es característico Gracias. de los líderes. Es eh, eh, eh, eh, una periodista y mercadóloga. <risa> <risa> sí, esa, sí. Oye, esa no es una miss. De pero una Miss cualquiera, es una periodista. Pero la seguridad que ellas muestra es característica de los líderes, porque hay muchísimos periodistas bueno, doctora, que no tienen esa seguridad que tiene eso, ella. Hay muchísimos mercadólogos eso. que no tienen la seguridad que tiene ella. Sobre tu formación y sobre las personas que están a tu alrededor, ¿verdad? Que, que, que están llevando este proyecto, ¿pudieras contarnos sobre eso? Este, Bueno, tengo un muy buen equipo. Soy muy afortunada, en verdad, de tener personas que creen en mí, eh, que creen en lo que yo estoy haciendo y que quieren ver a Duarte con esa corona, ¿verdad? Este, tengo un, un buen grupo compuesto con Gueguelo, eh, María, eh, Luis Vargas, mi papá también, claro que me aporta, mi mamá, eh, en, en todo lo que ellos ello pueden. Y pues, en base al periodismo, podría decir mm. que recuerdo desde pequeña que mi papá siempre ponía en, en la televisión a Uchilora y ese, el, yo siempre me he quedado con, con, con, su, con su forma de, de, de hablar y de y de dar noticias. O sea, ¿tú miles. entiendes que Uchi es un referente para, para ti? Para mí sí. Eh, tú has mencionado a Miguel o Paulino y a eh, María Paulino también. Sí. sí o sea, María, estamos hablando y Luis, Vargas. y Luis Vargas. Estamos hablando de personas. Son mecenas eh, de este tipo de cosas. Eh, exactamente, que son expertos yes, en el área, yes. eh, de manera que te auguramos muchos éxitos en tu carrera. Muchas gracias. Sí. Mira, con Mi relación, mejor hermano no puede estar. Con gracias. relación al objeto al objetivo de tu de tu actividad. El tema, el tema del síndrome de Down, tiene ya algún programa elaborado o algún, algo ya planeado con relación a cuáles acciones vas a acometer con relación al tema? Bueno, sí, este, ya estamos trabajando un poquito en lo que es la, la inclusión, eso es lo más, lo más importante Así para es. mí, eh, es. que ellos se sientan incluidos, que, que sean parte de nuestra sociedad y pues todo lo que conlleve a que ellos ellos puedan formar parte de nosotros sin, sin que nosotros les pongamos límites y ayudarlos en cualquier cosa que nosotros podamos ayudarlos a destacar. Eso es en lo que yo quiero trabajar. Así es, magnífico. Excelente. Yo te, te auguramos éxito desde ya y apoyar a Emi Peña, a Rayita... Abajo. Abajo, <risa> arroba... Sí. Eh, you, the, the, eh, Rayita, no, made. es para Instagram. So ah, es solamente Emi Peña, e y, pena, rayita abajo. Ok, bueno, esa ahí está, las redes sociales Eta. de ella. Para apoyarla y que sea nuestra reina eh, mis mundo. De, mis mis mundo, mundo, mis mundo de la provincia de Duarte. Así es. Qué bueno. ¿Cómo no? y, y, ¿Cómo no? y que tus metas sean eh, cumplidas. Muchísimas gracias. Bueno, augurarle éxito a Emi y naturalmente con ella motivar a toda la juventud a, a estudiar, a salir adelante, ¿verdad? A, a crearse metas, que es lo más importante, eh, tanto a corto, mediano y a largo plazo, porque es la única manera que podemos avanzar como sociedad. Eh, no bien. pensando, ¿verdad? En, en, en, en, en gobiernos y nada, sino nosotros mismos eh, saliendo adelante. Así Muy que bien. felicidades. Muy bien. Ok, pues, nada. Vamos a tomar a, una foto al final. Agradecemos <risas> claro del que equipo, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, agradecemos eh, la, la participación tuya, Kaemi, si quiere al final dejarnos un mensaje eh, relativo al objetivo de tu, de tu actividad o, o al mismo concurso, pues este es el momento. Bueno, el mensaje que yo quiero, llegar, que te quiero dejar es un poquito más personal. Eh, okay. Y me lo doy a mí misma también. Okay. Este, tomen riesgos, chicas y chicos. Es muy importante lanzarse hacia lo que uno quiere, sin el temor de, de lo que te van a decir, del comentario o, o, o cualquier cosa, cualquier miedo que tú vayas a tener. Tomar riesgos, eso nos hace crecer. Y pues con respecto al Miss Mundo, espero que contar con su apoyo. Ya de antemano les doy las gracias Hola. por... Por todo. Eh, mm. Y pues nada, este septiembre 4 es el día de la noche final y espero contar con todos ustedes. ¿Cómo no? Ya te empecé no? a seguir. Ah, eh. gracias. Excelente. <risa> bueno, muy bien, muchos éxitos te deseamos en mi, en mi peña. Así es que nuestra candidata Duarte al concurso Miss Mundo está estuvo con nosotros, ahí está ella todos apoyarla Así vamos a, dar, a darle las buenas vibras para Así tener es. y dentro de la pandemia de todos estos problemas que hemos tenido resaltar el valor de los macorizanos y sobre es. todo algo bonito y bueno se está presentando ante todos nosotros muy bien eh, bueno la persona que ha estado ¿verdad? Con, con ella eh, ha sido Miguel Paulino que, es el, está. que está en el estudio acá con nosotros a quien saludamos y le damos un abrazo desde, desde acá bueno, está también con nuestra reina sí, Santa, Ana. Santa Ana, Santa Ana, ok, ¿Eh? perfecto. ¿Eh? También, mira eh, la isla. Miguel eh. Paulino, el mejor director de cultura. Ella, que, ¿En qué año fue? De todo el país. En el 2003. Yo era regidor cuando esa. No, eh, 2003 fue. 13, 13, yo era regidor 13. cuando eh, ella fue reina. Es la hija de nuestra querida amiga Luli y y, le, y está con sí. el, y ella es periodista también la hija de de, de, sí. de Rafi, de sí. Rafi también. tenemos que hablar con Geguelo. Geguelo bueno. tiene que decir eh, más tiene que promocionar más lo que está haciendo y este es un espacio verdad sí. en el que es tuyo Geguelo, y que tiene que aprovecharlo ¿verdad? no, no puedo hablar en mucho tiempo, no tiempo. Ah, <ríe> <Bueno>. ah, dice <ríe> no, no no que problema. hay mucho que hablar y eso es bueno o en dos o tres entrevistas claro empezamos con la primera